Acabamos de pedir la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Pleno del Senado. Entendemos que es en la Cámara Territorial donde debe discutirse el modelo territorial de España. Queremos que venga el presidente y discutirlo con él. Queremos saber si tiene alguna propuesta para solucionar los conflictos territoriales que tiene abiertos en el Estado. Queremos también saber si tiene alguna propuesta específica para Cataluña. Si piensa solucionarlo en clave democrática, en clave plurinacional, o si sencillamente piensa sentarse a esperar a que nos muramos de asco. Queremos que venga y queremos someter su modelo territorial a debate.